¿Por lo te están acusando? Que bueno, soy inocente, que soy inocente que buscan los culpables. Que ellos saben quién es el culpable. ¿Dónde Pero te encuentras ese día? Inocente soy, que buscan el culpable. ¿Cómo es tu nombre, Javier? Francis Sebastián. ¿Tú no tienes que ver nada con, con esa muerte? Con ninguno de los tres muertos. ¿Por qué te quieren acusar a ti? No sé. Que buscan el culpable. Sí, nosotros eh, vamos a representar a las víctimas que se van a constituir en parte querellante y actor civil en el proceso eh, que se le va a seguir. En este momento, hoy, en esta medida, quedaron sujeto, quedó sujeto el imputado eh, Francis Sebastián a la medida de tres meses de prisión preventiva. ¿Dónde se le este gobierno? Al centro de rehabilitación de Vista del Valle le Peña Caro. Bueno, lo cierto es que al día de hoy hay tres versiones diferentes de lo que ocurrió en bomba de yaeva ese día. Un, por un lado se establece, y lo establece uno de los heridos que luego fallece, antes de fallecer, y eso está en las redes sociales, establece que quien le ocasiona las heridas es una persona que pasa en un carro blanco, sonata, por el lugar. Luego hay una nota informativa que establece responsabilidad de esos hechos a tres personas completamente diferentes a las que hoy se le conoció medida de, de coerción. Pero los mismos querellantes o los, las mismas víctimas están señalando que había otra persona involucrada en estos hechos que estuvo detenida y que la pusieron en libertad. Eso en el transcurso de la investigación nosotros lo vamos a demostrar porque tenemos en nuestro poder ya el video, solo es cuestión de, de legalizarlo para poder presentarlo en una próxima audiencia. Tenemos esa nota informativa que, la, que fue presentada por el mismo Ministerio Público y digo yo que por error la presentaron, porque lógicamente que eso contradice su propia teoría del caso. Y tenemos testigos que estaban en el lugar de los hechos y que van a aclarar cómo realmente ocurrieron estos hechos. Francis Sebastián no tiene responsabilidad en estos hechos y eso se va a demostrar en lo adelante.